Las cosas suceden sin razón y sin por qué, suceden así de repente y cuando menos no esperas. Y eso es lo que cotidianamente viene sucediendo a lo largo de la vida de cualquiera. Verdaderamente son los tontos, se precipitan, pero ¿quién no ha sido tonto alguna vez? Y a veces no se evita y aunque uno no quiera, se vuelve ciego y tonto y se enamora de ti. No hace tiempo, ese tonto fui yo. Llegué de visita de improviso y surgió. Surgió algo bello y profundo, inexplicable. Y ese tonto cayó y se enamoró de ti. Y es que las cosas están destinadas en algún sitio. Y es que lo que a veces pasa es que tiene que pasar. Pero no todo es belleza en el amor y a veces ocurre. Que por cualquier tontería se para y rompe el amor. Inteligentes es saber aceptar lo que llega, no guardar ni rencor ni ningún recuerdo dañino. Somos personas y como tales nos comportamos y a veces pasan cosas que nunca nos esperamos. Esas cosas han pasado y pasan ayer y hoy, pero solo el amor puede curarlas y mejorarlas. Nadie ha nacido ni nacerá perfecto en esta vida y el amor es el que deberá ganar la partida.